En varias ocasiones me han preguntado, ¿cómo puedo saber cuál es la persona correcta para mi vida? Lo más importante que debes entender aquí es que las relaciones se forjan gracias a las necesidades que tenemos cada ser humano. Existen necesidades físicas, financieras, biológicas, psicológicas, sociales, entre muchísimas otras más. Por ejemplo, una persona puede elegir a otra como pareja Quizá por miedo a la soledad, quizá por el carro que conduce, por la casa en la que vive, por el trabajo que tiene. Y es allí justo donde está el problema porque la gente en la actualidad no se está enamorando de lo que realmente importa. No se está enamorando de los valores de su pareja, tan solo se está enamorando de lo que le interesa para cubrir sus necesidades. Es por ello que cuando los problemas llegan a las relaciones, las parejas terminan separándose, alegando supuestamente que la persona que estaba a su lado no era la persona correcta. Y luego, luego llega otra persona, otra, otra, otra y otra más. Y así consecutivamente van cambiando de pareja. ¿Sabes por qué? Porque esas son personas que ni siquiera ellos mismos supieron cómo cubrir sus propias necesidades. Es por ello que van por la vida buscando que alguien lo haga por ellos. Me encantaría de hecho aclarar esto un poco más. Supongamos que Carolina tiene un novio trabajador perseverante, pero su novio no tiene tiempo para pasar con ella. Entonces Carolina lo termina porque supuestamente no es el hombre correcto. Luego ella conoce a otro tipo llamado Pablo, Pablo es un chico romántico, pero no trabaja. Entonces, él llega a cubrir aquellas necesidades emocionales de Carolina, más no las financieras. Entonces, ella igual lo termina, porque supuestamente tampoco es la persona correcta. Ahí está justo el problema, ¿verdad? Ella tiene algo que solucionar por ella misma, pero no lo hace. Y es así como son estas personas, van buscando que alguien le resuelva la vida, son como mendigos, van comiendo lo que se les presente mientras encuentran una mejor oportunidad. Y es que es tan ilógico esto, en serio, como todas las personas quieren encontrar a la persona correcta, pero nadie se atreve a ser la persona correcta en la vida de alguien más. Y de hecho, un ejemplo real. En varias ocasiones yo he escuchado a la gente decir, ay no, yo cambio el día que encuentre a la persona correcta para mi mundo. Pero nadie, absolutamente nadie, y quizás si hay alguien, son muy pocas aquellas personas que se atreven a dar todo eso que piden en su pareja. Muchas veces piden confianza, pero no la dan. De hecho dicen, la confianza se la gana. Y quieren que su pareja se gane su confianza haciendo méritos Muchas veces piden comunicación, pero no hablan, sino que gritan. En otras ocasiones piden amor, pero solo están dispuestos a amar si su pareja los ama. Mira, si tú estás buscando a la persona correcta para tu mundo, ten por seguro que la vas a encontrar. Pero lo primero y más importante que debes hacer es hacerte un autoanálisis, evaluarte a ti mismo y preguntarte, a ver... ¿Yo soy la persona correcta? ¿Yo doy todo aquello que pido que sea mi pareja? Busca enmendar todas aquellas necesidades que tienes. No busques a una pareja por necesidad biológica, por presión social, ni mucho menos por dinero. Que si en algún momento tú decides estar con una persona, que sea porque le amas de verdad y no por ninguna necesidad. Lo segundo que debes entender es que en esta vida no existe la persona correcta. Lo que realmente sucede es que cuando nos enamoramos, damos todo lo mejor de nosotros y de la misma forma esperamos todo lo mejor de nuestra pareja. Y aunque para el resto del mundo nuestra pareja sea un fracaso, sea un error, para nosotros siempre va a ser la persona correcta. Recuerda esto. Recuerda que encontrarás a la persona correcta tan solo el día que no tengas que mendigarle dinero, atenciones ni ningún tipo de necesidad a nadie porque todas las necesidades que tienes las cubres por ti mismo.